بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر، وصير أموري فيه من العسر إلى اليسر وقبل معاذيري وحط عني الذنبى والويزر ya un fan han? Oh Dios mío, otorga en este día el mérito de la noche, del decreto. Que cambia los asuntos en este día, de la dificultad a la facilidad. Acepta mis disculpas y expíta de mí el pecado y la carga. ¿O oh, quien es cariñoso con sus siervos benevolentes? min rajim Bismillah rahman rahim En el nombre de Dios el Clemente el Misericordioso Hola a todos mis hermanos y hermanas Entre los más importantes puntos de la súplica del 27 día del mes de Ramadán son estos. Las virtudes de la noche del gadr, el islam una religión de facilidades y el perdón de Dios. Leemos en esta súplica, oh Dios mío, otorgame en este día la virtud de la noche del gadr. Eso es muy importante. La noche del Gadr es una manifestación de la infinita gracia de Dios Todopoderoso, porque Él siempre les da a sus siervos oportunidades para perdonarlos. En una narración del imán Bagr se afirma, quien permanece en vigilia, durante la noche del Gadr, sus pecados serán perdonados aunque sean abundantes. Eso es muy importante también. En esta noche especial, los ángeles descienden con la misericordia divina. Los ángeles que descienden en la noche del Gadr traen el destino de cada persona durante el año, aquellos que creen eh, en la sabiduría, la misericordia y la bendición de Dios saben bien que el destino del ser humano se decreta según las normas de un sistema perfecto y que cada persona y que cada persona tiene su propio destino basado en las capacidades y aptitudes que ha adquirido. Por ejemplo, es obvio que las personas hipócritas, cobardes y perezosas no tienen un mejor destino que la miseria y la aniquilación. En el Corán leemos eh, a este respecto en la Sura al Gad. Descienden en ella los ángeles y el Espíritu con el permiso de tu Señor sobre todos los asuntos. Espero que seamos buenos seguidores para Ahlul Bayt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa